Esto se empezó hace unos años, muy de a poco, y bueno, ya este año tenemos, tenemos el, sello, el sello de calidad eh, que tanto esperaba. El productor, eh, para poder llegar a esta etiqueta, va a seguir un procedimiento. Eh, para ese procedimiento hemos hecho un protocolo en el cual eh, se identifican los lotes, ...tienen los técnicos a disposición... ...donde hacen el seguimiento de registro y de trazabilidad... ...de todo el material que planta en estacas... ...y de todo material que viene a ser injertado con esas yemas... ...también va a un, a un registro... ...de esta manera el técnico certifica... Eh, ...este origen, esta trazabilidad del producto... ...y luego el productor puede obtener las plantas comerciales... ...que son las que van a llevar este, esta etiqueta... ...con todo el proceso de recorrido... Eh, desde que plantó la estaca obtuvo la planta madre su yema, injertó su yema y luego pudo tener sus lotes comerciales Tenemos la etiqueta del sello de calidad Cluster eh, donde podemos encontrar el nombre de la variedad en cuestión, una imagen de variedad y el sello de calidad Cluster que es este que está acá. También tenemos el código QR, nos lleva a la página de la Cámara de Viveristas al catálogo de rosa, donde este, podemos encontrar mayor información de la variedad en cuestión. Bueno, esta etiqueta es etiqueta general y cada viverista tiene que pegar sus datos del vivero en la etiqueta en este lugar. El productor. Para poder llegar a, a todo este protocolo, debe estar inscripto en los organismos sanitarios de Senasa y e NACE, y luego sí poder pedir los materiales eh, que, que produce la cámara, tanto para provisión de pie como las variedades disponibles o las futuras que demande cada, cada productor. Con un rótulo de, de sello de calidad clúster, Lamba y San Pedro, al cual, del cual con la cámara de vigorista somos parte para eh, obtener eh, rosas de sanidad controlada, las cuales queremos posicionar en el mercado para que sea más duradera.